Hola, mi nombre es Carlos de la Torre Labrador, soy representante de personas como yo, con discapacidad intelectual y de desarrollo. Y vengo a deciros que el 24 de septiembre eh, presentaremos la plataforma de, de personas representantes a, a toda España y también el encuentro de Toledo, que su nombre es El, nombre de, el Poder de las Personas. También deciros, por ejemplo, que el 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana podéis entrar en la web y, y, y la web, os la voy a decir ahora mismo, o www el poder de las personas o RG. Gracias por escucharme. Y saludos. Y meteros en la página web cuando podáis. Adiós.